que habitamos lo que somos ¿no? y si las mujeres no ocupamos y habitamos ese espacio lo rediseñamos de alguna forma aunque estemos estamos expulsadas El objetivo de este décimo encuentro ...era precisamente pensar, diseñar las, las ciudades... ...las ciudades y los lugares donde vivimos... ...porque no solo son las ciudades sino el rural y el urbano... ...hasta el 25 de noviembre habrán talleres y conferencias... ...dentro del Triángulo y también fuera. Está lleno de vida gracias a un taller, por ejemplo, que, que empezamos ayer... ...y que también completamos con diversos dioramas que prepararon las escuelas, las facultades de, de Moda, de Publicidad y de Bellas Artes, de aquí de, de Pontevedra, y también la de Ferrol de Industrial. Y ya veis, es un proyecto de participación, un proyecto que se irá como creando y co-creando. Estamos en una ciudad en Pontevedra en la que el espacio público se convirtió en una lucha por el derecho, una lucha por el derecho de estar, de ser iguales en un espacio y en eso las mujeres tenemos mucho que decir. Estamos muy necesitadas y muy necesitados de la reflexión colectiva de que diferentes personas de diferentes disciplinas compartan para crear, ¿no? Realmente transitar o impensable es intentar crear otro mundo. Tan difícil, pero nosotras somos así. Estamos dispuestas a crear otro mundo, a transitar o impensable.